En este video vamos a aprender cómo tener cejas perfectas paso a paso, así que si quieres hacerlo fácil y en casa, continúa con el video. Primero voy a empezar con mi piel perfectamente limpia y libre de maquillaje, tan solo con crema humectante para que la depilación con pinzas no sea tan dolorosa. Después voy a empezar marcando los límites y puntos principales de mis cejas con un lápiz blanco, para que el vello negro sea aún más evidente y sea fácil sacarlo con las pinzas. Marco las cejas justo como lo estoy mostrando. Comienzo a sacar los vellitos que estén dentro y fuera de la línea blanca. Una vez terminada la depilación voy a tomar un cepillo como este para sostener mis cejas hacia arriba Con el fin de cortar las puntas de las cejas Pero no te emociones mucho, de lo contrario terminarás casi sin cejas Si quieres puedes terminar hasta aquí y tus cejas se verán lindas, pero si las quieres perfectas, entonces vamos a plancharlas. Suena complicado pero no te preocupes, es más fácil y seguro de lo que parece y tú lo puedes hacer perfectamente en casa. Voy a comenzar con este kit para planchado de ceja de J. Dennis, que cuesta entre $100 y $200 pesos dependiendo de la tienda donde lo compres y lo consigues en casi cualquier tienda de suplementos de belleza. Comenzamos limpiando la ceja con el gel reestructurante y aplicamos solo un poco. Una vez hecho esto vamos a aplicar el gel planchador y con el cepillito vamos a cepillar las cejas hacia arriba. Para que no se despeinen voy a colocar un cuadrito de plástico en cada una de ellas. Lo dejamos así durante 15 minutos, después de este tiempo limpiamos el producto mojando una de las esponjas que vienen en el empaque y aplicamos el gel fijador de cejas durante otros 15 minutos. Después de este tiempo, volvemos a limpiar con una esponja mojada y nuevamente colocamos gel reestructurante en las cejas. Intenta dejar el producto tanto como sea posible o también puedes dejarlo actuar 15 minutos y después retirarlo. En todo el proceso ten cuidado que el producto no te caiga en los ojos, de lo contrario te pueden arder. Y es así como terminamos con las cejas perfectas. No olvides suscribirte a mi canal. Besos, bye.